Creo que justo tenemos la suerte de poder estar contando esta historia en el Pati Limona en un momento donde se está debatiendo ¿no? esta famosa ley trans, eh, de la que por supuesto estoy a favor, faltaba más, eh, pero creo que sobre todo estoy a favor porque tengo el privilegio de tener en mi vida eh, a una persona como Cora tan cercana a mí eh, y creo que que es algo que en general recomiendo, ¿no? Cuando se tienen dudas sobre cierto tipo de, de debates, sobre leyes, etcétera, conocer a las personas, ¿no? Conocer a las personas que van a estar involucradas y en este tipo de, de, de leyes y que van a ser las que se van a ver beneficiadas, entre comillas. Porque en realidad cuando hablamos de ley trans estamos hablando de una ley que viene un poco a saldar una deuda histórica que hay con el colectivo. Es decir, eh, es una ley que en realidad lo que haría es que las personas trans estén en igualdad de condiciones dentro de lo que máximo que se pueda a lo que es una persona cis. ¿no? En realidad lo único que estamos dándoles es una garantía de derechos humanos. Eh, no es una ley que, que venga a borrar a las mujeres. Yo como mujer cis no me siento borrada por Cora, por esta ley. Al contrario, eh, escuchando la Cora y sabiendo lo que ella, tanto ella como sus amigas trans, eh, están pidiendo es un reconocimiento, ¿no? reconocimiento de, de, de esa autonomía y no poner en duda eh, quién son. La pregunta por el quién es, creo que es una de las preguntas más fundamentales cuando hablamos sobre identidad de género. Yo me autopercibo como Gabo desde edad muy temprana, no sabría ni decir cuándo, porque seguramente fue desde mis dos, tres años cuando pude empezar a hablar, ¿no? Que es, es como que el lenguaje está muy, muy anclado ¿no? a esto de, de poder ir manifestando quién una es. Y en el caso de las personas trans, están todo el tiempo ¿no? eh, como teniendo que dar justificaciones de por qué se sienten como se sienten. Y creo que al final lo que están pidiendo simplemente es como ser reconocidas y tener igualdad de derechos, es decir, poder eh, utilizar las instituciones, por ejemplo, médicas o el cambio de sexo y nombre registral en su DNI y, y los demás espacios donde vaya a interactuar esta persona a lo largo de la vida, con eh, plena capacidad de derechos, ¿no? de poder ser nombrada con el nombre que deseen, poder sentirse reconocidas por la sociedad como se sienten. Creo que al final eh, estamos hablando de eso. Lo que sucede sí con la ley, es que como la ley también incluiría a infancias y a personas migrantes, pero en especial a infancias, que es a la que me voy a referir por, por mi trabajo con Cora, creo que al final lo que sigue eh, poniéndose en juicio es la real autonomía de las infancias, digo, cuando estamos diciendo, estamos poniendo en duda si una persona menor de edad puede o no puede autodefinirse eh, como se autodefina bajo su identidad sentida y el nombre que, que desee para ser nombrada, lo que estamos al final es diciendo que esas infancias no tienen voz, no tienen voto, que son personas que no están completas, que son personas eh, a las que necesitamos controlar y cuidar, supuestamente. La verdad es que la mejor manera de cuidar a las infancias es escuchándolas y dándoles ese espacio para, para sentirse validadas. La verdad es que a lo largo de todo el reportaje he hablado con muchísimas personas que se encargan eh, de acompañar tránsitos eh, de género en la infancia y no hubo una sola persona que, que conociera a estas personitas que no me dijera del gran daño que se le puede causar si se le niega la identidad de género a una criatura. ¿no? Al final estamos hablando de, de la pregunta por el, por el quién soy. Es algo muy, muy profundo y muy importante y que puede generar un malestar eh, realmente muy grave ¿no? para una persona menor y que de hecho lo genera en la cantidad ¿no? de familias o de personas que no acompañan. No acompañar está claro que, que genera cosas eh, realmente malas. Si vemos las estadísticas, ¿no? realmente siguen habiendo muchas discriminaciones en el ámbito de, de las escuelas, ni hablar en la adolescencia, ¿no? las altas tasas de, de suicidio que lamentablemente sufren estas personas. Eh, esto no tiene que ver con algo per se que haya en la transexualidad, sino cómo la sociedad trata a estas personas. Y me parece que al final tenemos eso como sociedad, darle la bienvenida a la diversidad y no sentir miedo. ¿no?